Bienvenidos a Estilocracia. Hay muchas razones por las que es posible desear el dejar de beber alcohol. Algunas personas necesitan dejar de beber como resultado de una afección médica relacionada con el alcohol, como una enfermedad hepática o porque comienzan a tomar medicamentos que reaccionan mal con el alcohol. Otros eligen hacerlo por razones religiosas o simplemente como un movimiento hacia un estilo de vida más saludable. Si está pensando en eliminar el alcohol de su vida, estimado estilócrata, debes saber que no está solo. Cualesquiera que sean tus razones, en este video te ofrecemos muchos consejos sobre cómo dejar de beber alcohol. Detalles sobre los beneficios potenciales de no beber. Primero, si crees que tienes un problema serio con la bebida y estás experimentando algunos de los síntomas asociados de la dependencia de alcohol, Consulta a tu médico u otro profesional médico lo antes posible. Déjaselo a los profesionales. Ahora sí, estos son los consejos para que inicies una vida abstemia. 1. Haz conocer tus intenciones. Dile a tu familia y amigos que estás tratando de dejar de beber alcohol y explica por qué. De esta manera, puedes compartir tus éxitos con ellos y ellos entenderán por qué has comenzado a rechazar bebidas. Recuérdate con frecuencia a ti mismo y a las personas cercanas a ti por qué quieres dejar de beber, pues puede ayudarte a mantener el camino, e incluso puede alentar a la otra persona a renunciar o dejar de instigarte. 2. Evita la tentación. En las primeras etapas, evitar situaciones en las que pueda haberse tentado a beber, esto podría significar no participar en la reunión semanal con amigos en el bar. O si tiendes a beber cuando comes fuera, intente ir a restaurantes que no vendan alcohol. Del mismo modo, trata de identificar los momentos en que generalmente bebías y llena el vacío con algo más. Entonces, si generalmente te diriges al bar después del trabajo un viernes por la noche, podrías organizar una reunión con amigos en el cine o si dejas el alcohol en busca de lo saludable, asiste a una clase de ejercicio o yoga. 3. Renunciar o reducir gradualmente tu consumo de alcohol. Si deseas dejar de beber alcohol por un estilo de vida más saludable, reducir la cantidad de alcohol que bebes en lugar de dejarlo por completo puede ayudar a brindar muchos beneficios para la salud y puede ser más fácil de seguir. Reducir la cantidad que bebe también Puede ser un trampolín eficaz para dejar el alcohol por completo en el futuro. Reducir no tiene que ser complicado. Si bebe todas las noches, comience por designar un par de días a la semana como días sin alcohol. Esto pronto puede convertirse en un hábito. 4. Recompensa el progreso. Es importante que reconozcas el hecho de que hacer cambios en tu estilo de vida puede ser difícil y que se recompensa con algo si está progresando. Es igualmente importante no ser demasiado duro contigo mismo, si te equivocas de vez en cuando. Una manera fácil de realizar un seguimiento de cómo te va y mantener tu motivación es darse objetivos a corto plazo. Quizá podría aspirar en primer lugar a una semana sin alcohol, luego a un mes. 5. Disfruta los beneficios. Ya sea que estés eliminando el alcohol de tu vida o reduciéndolo gradualmente, Puedes notar una serie de mejoras en su forma de beberse y sentirse. Entre otras cosas, es posible que tenga más energía, que esté durmiendo mejor o que haya perdido un poco de peso. A largo plazo, también ayudará a reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad hepática o cardíaca relacionada con el alcohol y podría disminuir su presión arterial. No beber alcohol en absoluto puede causar síntomas psicológicos y físicos graves, de abstinencia de alcohol si está bebiendo mucho antes si experimenta síntomas de abstinencia física de cualquier tipo debe consultar a su médico lo antes posible cuéntanos en los comentarios por qué dejaste de beber alcohol o por qué quieres dejar de beber estamos aquí para ayudarte y alentarte si este video te gustó dale like y compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en instagram y facebook subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos.